Hoy día a nivel nacional recordamos el Día del Padre y nada menos que aquí en nuestra unidad educativa Antonio Díaz Villamil, eh, les saludamos y agasajamos a todos los papás. Sabemos bien que los, muchos papás no asisten, no es como la fecha del Día de la Madre, es diferente. Muchos papás eh, están dedicados en su trabajo y no han podido llegar. Pero de antemano los jóvenes del colegio. Van a felicitarle, les van a extender en horas de la tarde a sus papás. ¿no? Y nosotros como colegio no nos quedamos atrás, estamos felicitando a todos los papás. Feliz pues que un hijo lo felicite en su, en su día. ¿no? ¿Cuántos hijos tiene usted? Bueno, es el nieto. nieto? Sí, es como un hijo, más que todo. Ha venido entonces. Será ah, así dejado. es, así. Porque su papá no tiene tiempo. ¿Y qué le dice usted a todos los padres que hoy también están haciendo festivos? Felicidades, pues. Ahí se muestra que es papá. víctor en las buenas y en las malas. Por pues, hey. ser un día tan especial, que recordamos un día más del Día del Padre y del Día de San José. No, eh, Yo ese día deseo mil felicidades a todos los padres. Que Dios los bendiga siempre, cada momento de sus vidas. Yo le quiero mucho, que nunca lo voy a dejar de amar. ¿Qué es lo mejor que ha pasado en mí, que es el mejor papá del mundo. A mi papá que le vaya bien, que nunca le falte nada y que esté bien. Ay, bien. Que, que yo siempre le voy a poder en cualquier cosa.